Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, en esta ocasión os traigo una serie de lances realizados con el arco recurvo y la fecha de 700 gramos para cazar el bisonte americano, aunque hay que reconocer que también tuvo que utilizar el rifle para poder abatir alguna que otra pieza. Y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrente tenemos un bisonte descansando, mira un nivel 4, voy a hacer el lance con el arco recurvo, apuntamos y disparamos. Vamos a disparar otra por si acaso. No, yo creo que ya, ya le he dado. Nos dueña el perro. Tiene que haber algunos cerca... Vemos ahí, escuchamos el, la llamada de un, de un ciervo mulo. Vemos un nivel 2. Voy a ver si le puedo hacer el lance. No, he fallado ese. Y ese también. Bueno, pues vamos a, a recoger a nuestro bisonte americano o búfalo y a ver qué puntuación nos, nos arroja la verdad es que la penetración que tiene la flecha de 700 gramos es superior a la flecha de 600 cuando usamos el arco compuesto normalmente yo suelo utilizar el arco compuesto pero este, en esta ocasión quiero cazar con el arco recurvo vamos a ver que tenemos aquí un oro con 185 60 como ves lo ha atravesado prácticamente de lado a lado y vamos a mostraros el mapa para que veáis en la zona que estamos y continuamos con la caza Enfrente vemos hay un, un hábitat y tenemos ahí un bisonte Voy a ir avanzando, parece que viene hacia mí Apuntamos y disparamos Le hemos impactado, acaba de caer, eso significa que le hemos tocado el corazón Y vamos a ver qué qué animales. La verdad que yo estaba visitando este, este descansadero que tenemos aquí y voy a ver la puntuación que tiene, voy a ver sí. veis, es muy cerquita donde matamos el, el otro y vamos a, a recogerlo, a ver qué tenemos, un diamante, un diamante 237,80, desde luego le hemos dado en el corazón como podéis ver, madre mía qué preciosidad de animal, es una grata sorpresa, normalmente sabéis que yo cazo con el arco compuesto de 70 libras y en esta ocasión ha sido con un arco recurvo y una flecha de 700 gramos. Así que ya hemos disecado nuestro animal y vamos a seguir avanzando, a ver si encontramos algún otro otro animal por aquí, vamos mirando por el follaje. Os voy a poner otra vez el mapa para que veáis donde se han abatido muy cerquita los dos animales con el arco y miramos allí a la lontananza... Ahí tenemos otro descansadero No vemos nada Así que yo creo que vamos a, a seguir con la caza Nos acercamos a otro descansadero Que tengo aquí Mira, ahí tenemos un animal que se ha levantado es un, A ver qué es sí, un nivel 3 nos, nos hace la llamada de advertencia Nos bufa Cogemos el arco Apuntamos y Vamos a ver Disparamos No sé si le he dado A ver Sí, sí le he dado. La segunda ha fallado. Vamos a lanzar una tercera por si acaso. No, pues yo creo que con la primera, con la primera es suficiente. Así que vamos a, a recoger nuestro animal. Desde luego, tengo que conocer que cazar con este arco es muy difícil. ¿eh? Es muy difícil porque no no tenemos mucha mucha precisión. en La zona de apuntar hasta que te acostumbras a él nos cuesta. Ahí ves el hábitat, que, que os estaba diciendo. Es mucho más fácil cazar con, con el arco compuesto y el telémetro. Pero bueno, venga, perrete, búscamelo. También tenemos que cazar con esta modalidad, que es la modalidad tradicional. Vemos ahí el impacto, un muy buen impacto. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta con este arco es que tenemos que activar siempre la distancia de, de lanzamiento. Voy a recoger esta flecha. La distancia de lanzamiento, porque como os he dicho antes, no es muy fácil apuntar, pero si es una caza muy bonita. Vamos a ver ya la puntuación de este. Nos vemos ahí un pavo que nos está llamando. Tenemos aquí una plata, 518.10. ¿Veis como la ha atravesado prácticamente de lado a lado? Y voy a llamar a ese pavo a ver si contestara. Cogemos el reclamo. Vamos avanzando. A ver... No nos contesta. Así que seguramente se ha ido volando. Voy a coger el, el 22. Mira, ahí está. Cogemos otra vez el 22. A ver si lo localizo. Otra llamada. Pero no, ya no lo contesta no nos contesta vamos a ver si lo vemos ahí sale volando no nah, nah. disparo pero no nah. ese, ese se ha escapado no no puedo hacer ese lance os voy a poner el mapa donde ha sido abatido el bisonte y continuamos ahí vemos un bisonte andando cogemos el arco apuntamos y disparamos le hemos impactado sale el animal corriendo a ver si puedo hacer otro lance a ver venga si sí también le hemos impactado pues ahora nos va a tocar simplemente recogerlo, y que viene para acá, quita, quita bicho, hay que tener cuidado que estaba agresivo, ya vemos que ha caído, vamos a a recogerlo, a ver la puntuación que que nos arroja tenemos aquí una plata 120,80. La primera no le hemos dado bien, pero la segunda sí le hemos le hemos impactado. La primera hemos tocado carne, pero la segunda se sí ha sido un impacto que le hemos dado el doble pulmón. Y ahora os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Veis como vengo cazando dirección sur. Y vamos a continuar aquí con la caza. Me voy a acercar hacia hacia el lago que tenemos ahí. Vamos a mirar por entre los árboles si veamos algo no vemos nada así que vamos a acercarnos despacito una no, lástima que no, no tengamos visión vamos a ver si vemos algo por esta zona aunque desde luego la vegetación no nos lo pone nada fácil así que nos acercaremos hasta la orilla y desde la orilla pues ya diversaremos si hay algún animal bebiendo y de hacer un, a un lance allí no vemos nada por este lado de aquí nos vamos a acercar a ver mira ahí tenemos un oso tres, muy fácil voy a hacer ese lance apuntamos y disparamos le hemos impactado una vez voy a recargar la munición ...y hacer un, un segundo lance... ...para asegurar la pieza... ...vamos a ver si nos ha quedado inquieto... ...y disparamos... ...ese animal está muerto... ...así que vamos a... ...a recoger a, a ese oso... ...seguimos mirando... ...por subir si a más animales... ...justo aquí tenemos una visión... ...mira ahí tenemos un, un bisonte nivel 2... ...no voy a poder hacer el lance con el arco... ...así que voy a coger el 300 en esta ocasión... ...apuntamos... Me voy a agachar y disparamos una vez Voy a ver si hay otro tiro para asegurar Y dos veces, ese animal está muerto Va a recorrer muy poquito Y ahora vamos a, a recoger a nuestro oso Y a nuestro bisonte nivel 2 Seguimos avanzando por aquí Y seguimos mirando Mira, pues, que veáis el mapa la zona Vemos que están los dos animales muertos Seguimos mirando, puesto que aquí hay varios bebederos en esta hora, voy a poner la, la luz que está oscureciendo, vemos ahí el bebedero de los osos, vamos a darnos una, una carrerita, no podemos permitir una carrerita porque no hemos visto animales cerca, luego miraremos por si sí un poquito más adelante hubiéramos alguno. Ya vemos aquí los dos hábitats que tenemos, tanto el descansadero como el abrevadero. Y ahora sí vamos a andar despacito, nos estamos acercando, lo comprobamos con los GPS, mandamos a perrete, ya vemos allí el, el contorno del animal abatido, en este caso como hemos cambiado de, de animal, es amarillo en lugar de ser cian, que es el color que tengo yo para cuando la pieza resaltada Vemos aquí una plata, con 14,90, el primer impacto fue en carne, pero el segundo mus Hemos asegurado y le hemos dado el órgano vital. Seguimos avanzando para recoger aquel bisonte que tenemos allí. Voy a mirar. Mira, ahí tenemos unos berrendos. Dos berrendos ahí allí. Así que voy a intentar hacer el lance desde aquí. Ese que está bebiendo. Vamos a ver. Uno. Dos. Mira, había otro Y tres. Vamos a ver. Yo creo que hemos impactado a los tres. Así que vamos a a recogerlo ahora sí sigo corriendo puesto que aquellos tres animales están abatidos y tenemos allí luego el otro bisonte normalmente no me gusta correr pero ahora como es para recoger piezas y la verdad es que ya se está haciendo tarde se nos está oscureciendo el tiempo pues vamos a pegarnos una carrerita escuchamos allí otro bisonte pero está detrás de la loma Así que no nos preocupa ahora mismo. Vamos a recoger estos barrendos que tenemos aquí, que creo que había dos niveles 3 y el otro no lo sé. Escuchamos ahí una llamada de advertencia. Vemos aquí que están abatidos muy muy cerquita uno del otro. Vamos a ver, tenemos una plata, 69,90. Otra plata, 59,20... Y este es un oro 82,90. Desde luego ha sido un lance muy bonito. Y ahora sí, nos vamos a, a dirigir a recoger a nuestro bisonte que teníamos allí. ¿Veis la presión energética del lago? Como siempre, aprovechándonos de los abrevaderos y de los hábitats que nos indican las zonas en las que va a estar el animal. Y como sabemos las horas, pues nosotros obtenemos una pequeña ventaja respecto a ellos. Así que voy a ir andando ahora porque si no se me van a subir las pulsaciones y no sé si luego podremos hacer el lance al, al otro animal pero bueno no, yo creo que ya es muy tarde voy a pegar la carrerita, que tengo ganas de recoger este animal y descansar un poquito venga parrete búscamelo yo creo que ya estamos cerca a ver si ya me lo, me lo localizas y salimos de duda con la puntuación que tiene desde luego me hubiera gustado hacer el lance con el arco... Pero a esa distancia mmm, era mucho arriesgar... Y yo sé que es prácticamente prácticamente imposible... Escuchamos allí una llamada de un oso... Ya vemos aquí el, el contorno del animal... rete ya nos está llamando... Ya han encontrado la pieza... Y vamos a ver la puntuación... ¿Qué tiene? No va a tener mucho por el nivel que tenía el, el bicho... Pero vamos a ver... ¿Qué tenemos aquí? confirmamos el trofeo, una plata, 100 con 60, desde luego los dos disparos en órganos vital uno en los pulmones y otro en el hígado y vamos a sentar a Perrete, puesto que le vamos a premiar un poquito, que lo estaba haciendo hoy muy bien venga Perrete, le damos una galleta, se la come que le gustan mucho, lo vamos a elogiar y nos vamos a ir a, a montar el vídeo yo creo que por hoy es suficiente